Hola, voy a compartir contigo los secretos más guardados en tipografía creativa que tiene Adobe Ilustrador. Mi nombre es Henry Pineda y voy a estar como conferencista y tallerista en el primer congreso internacional de diseño de la gestal a realizarse en la ciudad de Rubamba el 20 y el 21 de junio. Ahí nos vemos.